venida por parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala de parte de Biblioteca. Les presentamos el nuevo proyecto Nuevas Voces de Guatemala. Mi nombre es Cristina Vázquez. Acompáñenos a la entrevista con el escritor guatemalteco Francisco Juárez. Francisco Gabriel Juárez Alvarado, licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, graduado cum laude Beca Loyola, Universidad Rafael Andívar. Profesor en Lengua y Literatura Licenciatura en Letras Maestría en Asesoría en Tributación Universidad de San Carlos de Guatemala Actividades y Experiencia en el Campo Literario Cuento La Marcha, revista Irrupción Social, Algo Cambió Cuento El Puente de los Enamorados, revista Primeros Auxilios Cuentos y poemas publicados en revista digital Brújula Integrante de la antología Urdimbre de Voces, de la Premio Nacional de Literatura Delia Quiñones. Integrante de la antología Poetizar, antología de poesía guatemalteca, Montessori Libros. Integrante de la antología Upoética, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Autor del poemario La Noche También es un Altar, Editorial Cultura. agradezco el espacio y la oportunidad que me están brindando para dar a conocer mi obra. Eh, para mí es un gran honor estar en este espacio, en eh, la antigua Guatemala, en eh, la ciudad de Rafael Landívar. Eh, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, la labor de un escritor siempre determina la cultura, las tradiciones de un país. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu labor como escritor, específicamente eh, en tu vida, los momentos cotidianos, cómo estas situaciones se vuelven una labor artística. Para iniciar, me gustaría que, que nos contaras a qué edad iniciaste tú con la escritura. soy comunico. Entonces, normalmente yo estaba solo en casa y tenía a la mano un par de libros de texto que mis tíos y mi mamá habían utilizado en básicos para estudiar y yo los, los ojeaba, ¿verdad?, porque no tenía en ese entonces aún la capacidad de entender que era un texto académico, pero a mí me atrapaban las imágenes que yo veía en ese libro. Y lo recuerdo muy bien, era eh, un libro de la conquista de América de un escritor que se llamaba Américo Vespucio. Ese libro tenía unas ilustraciones y grabados de las carabelas, y para mí eso me transportaba a otros mundos, a mundos imaginarios, ¿verdad? Y colmaba mis tardes de niño solo, y yo me transportaba a otras épocas. Creo que ese fue como el germen de, de ese afán por la lectura. Y luego, con el tema de la escritura, pues, años después, cuando ya pude escribir, cuando ya tenía acceso a un cuaderno, un lapicero, lo primero que comencé a escribir fueron mis sueños, porque yo era un niño que tenía una imaginación muy, muy potente, podríamos llamarla, porque yo tenía que colmar mi tiempo con historias, con amigos, y eso se reflejaba en mis sueños en las noches. Y cuando yo despertaba, despertaba lleno de miedos y lleno de asombros, y trataba de que esos recuerdos no se perdieran. Y de alguna forma u otra, yo traté de plasmarlo en cuadernos que todavía conservo. Esos fueron mis primeros podríamos llamar relatos oníricos. Fueron como tus primeros acercamientos a la literatura. Y esto que, que nos cuentas es muy interesante. Me gustaría que nos que ahondáramos un poquito más y nos comentaras cuáles han sido esas obras que han causado un efecto lúdico, ya sea en tu vida personal o, en, o se ven reflejados en tu obra literaria. A mí me llamó mucho la atención Crónica de la muerte de García Márquez. Y eso creo que fue el inicio de, de mi lectura compulsiva ya de un escritor ampliamente reconocido y de buena literatura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque luego leí El coronel no tiene quien escriba, eh, Dos y cuentos peregrinos, o sea, yo me sumergí en el mundo de García Márquez por completo. Y podría decirse que las lecturas posteriores, porque un libro te va llevando a otro, ¿verdad? Eh, yo llegué a leer a Ernesto Zabato. Y creo que esa fue una influencia muy importante, si no es decirme capital en, en mi vida. Principalmente porque yo congeniaba mucho, y sigo congeniendo con las ideas eh, que él plantea en sus libros. Y también con ese espíritu, que él tiene un espíritu romántico, pero un romanticismo, por llamarlo de alguna forma negro, un, un romanticismo de la noche, de... Desplazar lo racional por, por lo irracional. Rescatar esos valores del ser humano que no están basados solamente en la ciencia, sino también en el instinto. Y eso lo vemos en obras como El túnel sobre héroes y tumbas, o en Abadón, que son sus tres obras de ficción. Y que a través de todas esas obras, lo que vemos es que hay alusiones siempre hacia un mundo de pesadillas, un mundo de sueños. Porque sabemos de que Ernesto sábado era un escritor que salió de ser científico y se volvió escritor, ¿verdad? Entonces, él trataba de reivindicar esa otra parte del ser humano que en esa época en la que él vivió se estaba despreciando. Porque los valores de la ciencia eran aquellos que se les estaba dando el mayor ángel La invención de la bomba atómica, eh, toda esta mecanización del ser humano que vimos a partir de la Segunda Guerra Mundial, él trató de rescatar algunos valores que el romanticismo de los escritores que él leyó, le negó. Podría decir que esos dos escritores están muy presentes en mi obra. Me gustaría que nos comentaras acerca del proceso creativo de tu escritura. Bueno, creo que si hablamos específicamente del libro que publiqué, que es La Noche También es un altar, es un libro que se escribió en el acto de dos años. Eh, y especialmente yo trabajo durante la noche, porque yo... Tengo que dividir mi tiempo entre mi profesión y entre mi vocación. ¿no? Y siento que durante la noche yo rindo más, mi, mi escritura avanza y percibo las cosas de otra forma a como las hago cuando despierto o durante el día. Incluso dentro del título del libro pues, se puede ver la influencia que tiene la noche. Eh, la verdad es que yo traté de hacer un tipo de ritual para escribir ese libro. Yo me sentaba, eh, en ese tiempo eh, vivía solo, me sentaba frente a una ventana durante la noche, y esa ventana abajo ah, oh, siempre es muy antiguo. Y yo trataba de dejarme llevar por el ambiente nocturno y escribir a la luz de una vela. Y podría verse eso algo como muy artificioso, pero para mí era un ritual de escritura, algo que a mí me transportaba a otro estado de ánimo. Y creo que eso se refleja en lo que escribí, porque todas las imágenes, las metáforas que se emplean dentro de ese libro son metáforas que aluden a animales o a plantas o a personajes, por llamarlos de alguna forma también, que cobran vida durante la noche. El proceso de mi escritura, específicamente de ese libro, fue ese. Fue un libro que se escribió durante la noche y que apeló a mi lado irracional, a un... a un lado que, me, que dio más importancia a los sueños y a los anhelos. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca de de cómo es, creas un altar en la noche para para darle un camino a la poesía. Sí, bueno, a partir de, de leer a Sabato él en su libro El escritor y sus Fantasmas, hace alusiones a otros escritores, que fueron las influencias que él tuvo. Y eso a mí me permitió conocer otro tipo de literatura. Él fue un gran admirador de la escritura de Dostoyevsky. Eh, en general de la literatura rusa, y también de los románticos alemanes, de Novalis, Liz, eh, Heine. Y entonces comencé a leer a los románticos alemanes, comencé a leer a los rusos. Y me encontré con, con gente que sentía lo mismo que yo sentía. Y es esa magia que te puede otorgar la literatura, de conectarte con otras personas que ya han dejado de existir, pero que todavía te hablan a través de, su, de sus libros. Eh, yo entendía lo que me estaba diciendo Dostoyevsky, por ejemplo, en El idiota, o entendía lo que estaba diciendo Novalis en Hindos a la Noche, pero no un entender racional, sino ese sentimiento que te queda cuando escuchas palabras, oraciones, con los cuales te sientes identificado. Y entonces sentí que yo podía hacer algo que me permitiera a mí expresar lo que necesitaba expresar. Yo no sabía qué era lo que quería hacer, porque no es que me haya trazado un plan y voy a, voy a hacer un libro tal como ya está publicado. Las cosas que... Yo recordaba los sentimientos que a mí me inundaban. Poco a poco se fueron encontrando en el papel. Era como si yo hubiera encontrado un aliciente a través de esas lecturas para decirme, expresa lo que tienes que decir, saca lo que llevas por dentro. Y entonces, mucho de lo que estoy es simbólico. Y un altar para mí es, ese, es un símbolo. Y yo vi a la noche como un lugar en el que yo podía depositar mis sentimientos y contemplarlos y de alguna forma hacer como un rito ante ellos y aceptarlos tal cual son. Y entonces dije, bueno, un lugar en el que uno deposita algo, en el que se contempla, en el que se venera incluso algo que uno considera que es sagrado, este es un altar. Y yo entendí que la noche para mí era ese espacio en el que yo podía sacar lo que para mí es más sagrado del ser humano, que son sus sentimientos. Y creo que siento un poco de remordimiento interno porque... Nosotros aquí en Guatemala estamos acostumbrados a un tipo de literatura muy social, un tipo de literatura que denuncia y es completamente válida. Y como te digo, siento un poco de remordimiento porque dentro de mi poemario no se encuentra un tema social per se. Sin embargo, eso desde mi punto de vista no le resta valor a una obra. Porque... Muchas veces las protestas y los libros se, buen, se vuelven panfletos, verdad, eh, en pro de alguna causa del momento. Yo creo que de expresar algo que seguramente es universal, como el amor, la soledad, la tristeza, el abandono, eh, la búsqueda de Dios. Eso es algo que lo ha vivido el ser humano desde, el, desde su creación o desde el tiempo en el que aparece el ser humano en este mundo. Y estoy seguro que esas preguntas se van a seguir haciendo 3.000 años después. He tratado de tocar esos temas. Que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, pues eso ya va a quedar al tiempo y a los lectores que lo juzguen. Pero, como te digo, esa espina permanece en mí. No es porque yo sea un hombre que se encuentra como en una torre de marfil y que no ve las cosas que suceden a su alrededor. Es más, en, en mi poesía no se encuentra, pero en mi narrativa sí. Mis cuentos y mis relatos son relatos que tocan temas sociales. Por ejemplo, en, en esta revista de la Universidad Rafael Andívar, que, que se publicó en el 2015, hay un cuento de mi autoría que se llama La Marcha. Y es un cuento que narra mi experiencia en las protestas del 2015, cuando pues, todo ese ardor de la población por buscar la justicia social, por tratar de derribar ese gobierno corrupto que teníamos en ese entonces, eh, se expresó. ¿verdad? Y yo fui uno de los tantos estudiantes que estuvo ahí en las calles protestando y con esa ilusión de que, de que algo cambiara. Justamente la revista, el título que tiene es algo cambió. Y yo lo que traté de hacer a través de este relato es hacer un, una relación entre lo que yo viví y algo que sucedía en los tiempos de, de mis abuelos. Cuando yo era niño yo viví mucho tiempo en casa de mis abuelos. Y ellos tenían fotografías muy antiguas y yo encontré una de mi abuelo donde él participaba en las entrevistas del primer de mayo, el Día del Trabajo. Y yo dije, bueno, mi abuelo vivió lo mismo que yo viví. Entonces, quiero hacer, a través de un relato, no solo una denuncia social, porque es algo pasajero, sino que quiero humanizar ese momento, quiero encontrar cómo lo mismo que estoy experimentando en lo experimento y tratar de tener un diálogo con él, aunque sea ficticio, encontrarnos a través de la palabra, ese hombre joven que fue, con el que fui yo en 2015, y el resultado fue ese relato. Coméntame, ¿cuáles son los autores guatemaltecos que han marcado un hito, ya sea en tu, en tu vida o en, o en tu obra? Eh, en honor a Margarita Carrera. Había que escribir poesía. Y la poesía que yo escribía era la que yo conocía en ese entonces. Era una poesía patriótica. Eh, de Loa a Guatemala, a sus paisajes. Y obviamente era una poesía que ya no se escribía y que ya no se escribe. Pero era lo que yo conocía como poesía. ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer a Margarita Carrera en la premiación de ese, de ese concurso, que obviamente no gana. Pero yo a ese concurso llevaba un cuaderno de espiral en el que yo había ido pegando los artículos que ella publicaba en Prensa Libre. Y yo tenía la ilusión de mostrárselo y decirle, mire cuánto la admiro colecciona sus columnas, ¿verdad? Y antes de que toda la gente llegara al lugar, ella estaba sola y me atreví a hablar. Y ella se quedó sorprendida porque alguien de mi edad coleccionara sus columnas y las pegara en un cuadernito, ¿verdad? Entonces, me escribió algo al margen de ese cuaderno. Y todavía lo recuerdo, lo tengo marcado en casa. Y decía, Francisco Juárez, poeta joven, quiere decir poeta de siempre. Y ese para mí fue como un impulso, esa fue como una validación de decirme: el camino por el que estás transitando es tu camino. Y que me lo dijera alguien a quien yo admiraba, fue incluso, no sé, un, un momento de inmensa emoción para mí. Y. Eso pues me hizo acercarme a la obra de Margarita Carrera. Y Margarita Carrera es, ¿cómo decirte?, la escritora que más se asemeja al romanticismo. Porque en su generación y la generación de escritores que, que le anteceden y, y le suceden, podemos encontrar grandes escritores, podemos encontrar a. Guzmán desde La Vega, Alay de Fopa, encontramos también a Carmen Matuto, de Lía Quiñones, todos los escritores del Nuevo Signo, por ejemplo el maestro Morales Santos, todos son escritores de una altura, de una profundidad inmensa. Pero mucho de su. De, de su literatura va hacia lo social, va hacia la experiencia que ellos han tenido porque es una generación que le tocó vivir directamente el conflicto armado y sus consecuencias por ejemplo un nuevo signo ellos eran amigos de roberto bregón ellos conocían a luis de león entonces obviamente esa marca, esa herida de la desaparición forzada de la violencia Definitivamente se iba a ver reflejada en su literatura, pero yo encontraba en Margarita Carrera otras cosas. Eh, esa obsesión por la muerte, esa obsesión por la soledad. Eh, por ejemplo, en sus poemas del noveno círculo. Eh, y posteriormente, después de conocer la obra de Margarita Carrera, conocí la obra de Isabel de los Ángeles Ruán. Es completamente otro mundo. Es una escritora que también se dejó ir en su barca solitaria por una exploración del yo interno y que también me marcó muchísimo. Obviamente, pues ahora con mis estudios de letras y todo, he conocido a muchos otros escritores eh, que me han apoyado muchísimo que me han alentado a seguir escribiendo. Pero si yo tengo que mencionar específicamente a un escritor de Guatemala, yo te diría a Margarita Carrero, a quien me agradezco muchísimo sus palabras todavía. Francisco, muchas gracias. Eh, ¿Un consejo que tú les puedas dar a las personas que quieren publicar su primer libro, comentarnos acerca de tu proceso? ¿Qué, qué recomendaciones podrías darles a estas personas que quieren iniciar en la literatura? Bueno, inicialmente es un proceso arduo, es un proceso desde mi experiencia que conlleva algunas tristezas, algunas decepciones, porque cuando uno termina de escribir un libro, o lo que uno cree que ya es un libro que está listo para ser publicado, uno se lo presenta a las personas que conoce, a las que les tiene confianza, para recibir un poco de retroalimentación y muchas veces las personas no lo van a entender o van a considerar que no es algo que tenga, el, no sea suficientemente bueno para ser publicado. Y lo que yo les diría es de que traten de absorber lo mejor de, lo, de esos consejos eh, aquellos que ustedes perciban que son de buena fe. Pero confíen en, en su propio talento, confíen también en, en lo que ustedes están haciendo. Y si a pesar de que alguien les dice, bueno, no, no considero que sea algo suficientemente bueno o de calidad, pero ustedes tienen la confianza en que le han puesto empeño, han trabajado arduamente en ello, sigan buscando hasta que se abra una puerta. Yo lo que pienso es que... No hay que apresurarse tampoco. No hay que tratar de, de buscar notoriedad eh, con, con la literatura. Lo que hay que tratar de buscar es esa satisfacción interna de haber dejado el alma en lo que estoy haciendo. Y dejar el alma significa muchas horas de trabajo, conocer lo que yo estoy haciendo, porque para poder escribir tengo que leer, tengo que conocer quiénes son los que me anteceden. Tengo que conocer sobre gramática, sobre ortografía. Y únicamente a partir del conocimiento puedo aventurarme, por ejemplo, a romper el lenguaje, a buscar experimentar con formas poéticas. Si yo no conozco las bases, lo que voy a estar haciendo es simplemente un juego. Un juego que se va a prestar muchas veces simplemente a la curiosidad del lector, pero que no le va a transmitir algo más que eso. Bueno, muchísimas gracias Francisco. Nos encantaría que nos compartieras un poco de tu obra. No sé si podrías recitar alguno de, de tus poemas. Sí, con mucho gusto. El, el, primer, el primer poema que se titula El rostro callado de la noche es un poema que abre el libro y justamente es una alusión hacia la noche. Porque yo quiero que el lector, al tan solo abrir el libro, ya entre en ese ámbito nocturno. Y dice así: El rostro callado de la noche. La noche llega incendiada de recuerdos y silencios, así se va consumiendo, mientras observo con ojos incrédulos, con el corazón sollozante, cómo la barca nocturna, esa que vaga bajo las estrellas, se pierde en el horizonte. ¿En dónde están los formidables muros? ¿En dónde las altas torres? En medio de la noche apenas encuentro ruinas entre la brisa y el viento demencial, bajo la alta cúpula de estrellas. Esos viejos e inclinados árboles aún se balancean y el siseo del viento entre sus hojas se acrecienta. La luna entre las ramas se ha perdido, detrás de grandes nubes negras. ¿A dónde van esos pasos que escucho en la lejanía se pierden entre la neblina en el rostro callado de la noche. Y ese, ese fue el, el primero. Y, y el segundo es, es un poema titulado ¿A dónde? Y trata de explorar. Pero el final del ser humano, el, esa incógnita de, del momento en el que nuestra vida llega a su fin y en el que no sabemos cuándo ni dónde. ¿A dónde? ¿A dónde iré a dejar estos tristes despojos que lanzan ahora lágrimas tibias y vivas? ¿Bajo qué cielo, entre qué silencio quedarán enterrados?, la imagen del espejo, absorta e incrédula, irreconocible y trémula, será reducida a nada. ¿Qué día? ¿Cómo llegará el final? Nada podrá evitarlo, ni cada letra de la palabra amor. Tan solo queda estirar la mano y tratar de rasgar con cada uña la niebla que envuelve este sueño. Muchísimas gracias por esta magnífica participación Francisco, les damos eh, las gracias por parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, muchas gracias Francisco por haber participado en este proyecto, esperamos que hayan disfrutado mucho esta entrevista, muchísimas gracias por su atención.